Saludos y bienvenidos a Peterson Art Games En esta ocasión voy a mostrarles el unboxing de este nuevo mousepad de la marca Gaming Nacet Cuya calidad-precio es bastante accesible y realmente lo vale Un mousepad de tamaño XL denominado Samurai Ghost como verán este es mi nuevo mousepad gamer xl Nacef na 0950 samurai ghost antiderrapante como podemos ver en pantalla con una longitud de 80 centímetros es decir 800 milímetros como aparece en pantalla por 300 milímetros es decir 30 centímetros de ancho, por aproximadamente unos 4 milímetros de grosor, con una superficie de microfibra multi spandex. El spandex, también llamado licra o elastano, es una fibra sintética conocida por su gran elasticidad y resistencia. En cuanto a su base, podemos ver que está fabricada en caucho. Esto mantendrá el tapete donde lo coloquemos, es decir, no se deslizará como en algunos casos donde tropezamos y rápidamente se puede arrugar nuestro tapete y mover haciendo incómodo nuestro gameplay. A continuación les muestro el unboxing ya de nuestro mousepad XL Samurai Ghost como vemos en pantalla Utilizando un cuchillo para simplemente no dañar la caja, cortando así las pequeñas cintas o pegatinas que hacen el sellado de la caja. Y ahora sí, podemos abrirla sin problema alguno y vemos que tiene un plástico envolvente nuestro mousepad XL Samurai Ghost. Debo decir que su diseño es bastante genial y es exactamente igual al que se muestra en la caja. bueno como podemos ver es bastante amplio cumple las expectativas y las especificaciones que dice respecto a su longitud y anchura en cuanto al diseño está realmente excelente con el diseño del samurai en blanco y negro en tonalidades grises Y debo añadir que alrededor de nuestro mousepad tenemos un bordado de color negro lo cual añade una calidad plus, ya que ese bordado evitará que se despegue la capa superior donde está el diseño, ya que con el tiempo puede pasar lo que a otros mousepad como vemos en pantalla, y de hecho este fue uno de los últimos que yo tuve. Y por último pues vemos que cabe perfectamente un teclado con su numpad y obviamente el mouse. Y pues hasta aquí la reseña de este mousepad XL Samurai Ghost y su respectivo unboxing como hemos visto. Nos estamos viendo hasta la próxima y no olviden su dejar su like. Gracias. Suscríbanse. Thank <whistles>